Los contenidos están organizados en torno a tres bloques. El bloque 1, que abordará los retos del mundo actual, esto es, a cuestiones de la política, la economía, la globalización y el medio ambiente, que afectan de manera directa al fenómeno educativo. Y dentro de este bloque daremos una especial importancia a los objetivos de desarrollo sostenible y al valor de la educación política y la educación democrática. En el bloque 2 trabajaremos el concepto de ciudadanía en la enseñanza de las ciencias sociales. Esto es, la importancia de los derechos humanos, la diversidad, la interculturalidad y la influencia socioeconómica en el rendimiento educativo del alumnado de educación primaria. Asimismo, haremos una aproximación a los conceptos tanto de igualdad como de equidad en el ámbito educativo. En el tercer y último bloque nos centraremos en hacer una aproximación didáctica a los retos de las sociedades actuales desde el pensamiento crítico a los medios digitales. En este apartado reflexionaremos sobre la competencia mediática docente en el marco de las redes sociales y las nuevas aplicaciones digitales, así como el análisis del empleo de distintos medios de expresión, arte, literatura, prensa, cine, música, como siempre mecanismo docente para el desarrollo del pensamiento crítico. En cuanto a la evaluación, los, eh, los conocimientos adquiridos en la asignatura eh, tendrás que someterte a una prueba escrita presencial con un valor del 50%, un trabajo grupal entregado a través del aula virtual con un valor del 30% y dos comentarios de lecturas académicas también enviados por el campus virtual con un valor del 20%. Para considerar la asignatura aprobada, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, deberá de cumplirse lo siguiente. Primero, tener aprobado el examen con un mínimo de 5 sobre 10. Segundo, haber entregado todos los trabajos. Y tercero, que el promedio de calificaciones sea como mínimo de 5 sobre 10. Ante cualquier duda o aclaración, puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo del aula virtual. Espero que la asignatura cumpla con tus expectativas. Nos vemos.